Y no soy como los demás, te juro que la próxima vez que un imbécil de me quiera ganar, lo cruz. No, no, no. aunque sea presidente de Estados Unidos, solo quiero ganar una vez, una hoja, 100 dólares no alcanzará. Yo no, no puedo cocinar, no, dos, ¿sí? esto es una cocina, por favor, no, que no. es para un desayuno, no sé dónde poner las cosas. ¿Pero por qué me lo sacaste? Necesito eso. Decidió eliminarnos a todos. Escuchen. Esto es una pesadilla que tiene. Sí. Yo miraba el noticiero. he puesto un